Yo les hago una pregunta con respecto a Alex Sapp. Alex Sapp en este momento dice ser fiel y firme a Maduro, Alex Sapp dice que él fiel a sus principios y que él no abandona la causa chavista, pero la otra cara de la moneda es que Sapp está detenido en los Estados Unidos y en este momento le podrían decir a él que le gustaría pasar 60 años en prisión cuando ya está sobre los 50, o sea en esta vida ya no saldría, o que sencillamente Estados Unidos juegue la psicología inversa con él y le digan, le vamos a dar 15 años y con buen comportamiento lo sacamos a los 6, 7 años si decide echar al agua a los que están metidos ahí, entre esos a su patrón Nicolás Maduro ¿ustedes qué creen que pensaría él? esto es algo que cualquiera lo haría yo de pensar que ya en esta vida no voy a salir a que me den esa oportunidad, que salga dentro de 6-7 años y que todavía pueda disfrutar parte de lo que me robé, me gané, trabajé, no sé cómo llamarlo, pues yo optaría por la segunda. ¿Sabes cuánto valdría la amistad de Maduro? Huevo. Eso es lo que está pasando y eso es lo que en este momento hay miedo, hay incertidumbre, porque por un lado la dictadura chavista tratando de hacer cortinas de humo frente al enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos que está por estos días y por otro lado las fallidas cooperaciones con el gobierno de Estados Unidos por parte de Alejandro lo tienen inquieto ya que su familia podría ser encarcelada por el régimen de Maduro. Las cosas se están poniendo calientes es lo que se rumora en los pasillos de Miraflores caliente por dos razones la primera como lo digo Alex Zapp en cualquier momento puede hablar él puede ser fiel a sus principios a sus ideales un par de meses pero cuando ya le entre la desesperación y vea que las cosas no están tan fáciles como él pensaba habla hasta un modo y la segunda que lo que está pasando en este momento Rusia-Estados Unidos con respecto a Ucrania realmente aquí no se sabe quién va a ganar porque hay una frase que dice que escuché de un periodista que así Rusia gane va a perder y es para pensarlo después en otra noticia lo vamos a mirar a ver qué pasa los abogados de SAP habrían solicitado a los jueces norteamericanos que su cliente pudiese afrontar lo que queda de su proceso judicial en una de las casas ubicadas en Miami para la solicitud pero la solicitud fue inmediatamente negada por las autoridades. Lo que se pretendía en su momento era poder continuar con los juicios y procesos legales del testaferro de Nicolás Maduro en una de sus lujosas propiedades en Miami, la defensa de SAP tenía preparado hasta 21 millones de dólares para desembolsar como manera de fianza. Aunque a simple vista parece tentadora la oferta, las autoridades norteamericanas no aceptaron la petición de la defensa del presunto testaferro de, de Maduro. Por el contrario, el juez federal Robert Escola, aparte de negar la solicitud de fianza, la cual pedía que manejaran confidencialmente, ordenó que se le quitaran inmediatamente el estatus de reserva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 La cosa está preocupante en los pasillos de Miraflores. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar la rebeldía que hay en este momento de Putin con respecto a Ucrania, la cosa no es fácil. Y la pregunta es, ¿dónde llegue a quedar débil le sirve a Maduro? ¿O también va a debilitar a Maduro? ¿Va a debilitar también a Cuba? ¿O ¿Va a debilitar también a Nicaragua? Eso es algo de pensar. Y por otro lado, aquí están comenzando a cantar los que no cantaban. Aquí están comenzando a hablar los mudos, aquí están saliendo testigos que no se sabían y entre esos está Alex Zapp. Según el relato de los agentes de los organismos de seguridad de la DEA y el FBI, aseguraron que la en la información brindada en ese intento de cooperación con los estadounidenses, Sap habló sobre los sobornos que pagó a fichas del gobierno de Venezuela para obtener contratos con, lo que, con los que lavó más de 350 millones de dólares por el cual lo están en este momento incriminando en los Estados Unidos. SAP entregó información relacionada con algunas empresas de su propiedad con las cuales habría contratado con el régimen de Maduro para poder realizar la construcción de viviendas de interés social como parte de su cooperación sap hizo cuatro transferencias entre el 28 de noviembre del 2017 y el 5 de febrero del 2019 lo cual fueron un total de 10 millones de dólares de ganancias ilícitas de él y de su socio álvaro pulido de la cual él dio como cooperación también se dio a conocer que en los últimos días el empresario barranquillero Después de haber colaborado con la DEA, aseguran fuentes del acusado, podrían poner en peligro la seguridad de sus familiares en Venezuela. Este es el talón de Aquiles que en este momento tiene Alessab y que aparentemente tiene a su favor Nicolás Maduro. Pero amanecerá y veremos. En estos momentos la situación de Alessab y su familia es cada vez más compleja el empresario que se volvió conocido a nivel internacional por ser el testaferro de nicolás maduro hoy pasa por una situación difícil luego de que las autoridades estadounidenses revelaran que durante un tiempo fue colaborador de la dea o sea estaba como decían los abuelos antiguamente le estaba haciendo morcillas al diablo por un lado estaba mi amigo y por el otro lado estaba diciéndole así separan las garzas lo que puede suceder es que pueda perder el apoyo del gobierno venezolano eso sería la primera instancia, de acuerdo con medios internacionales y a la vez que Maduro aproveche que la familia del colombiano está en su país para encarcelarlos o sea, esa sería como el tornillo que aprieta pues la tuerca que no deja mover a Alex Saab. aunque él insiste me refiero a Alex Saab, él insiste que es fiel a Maduro pero también admite que se reunió con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Neil Schuster, otro de sus abogados, dijo, sap teme por su familia y pidió que no se revelara más información, pues el empresario tiene cinco hijos y su esposa en territorio venezolano y estos podrían ser afectados por el régimen. Le pido respetuosamente a su señoría, si su señoría niega nuestra moción debemos afrontar eso, no publique los documentos 25 y 26 en mi concepto, eso crearía una situación en la que su familia sería encarcelada o dañada físicamente. Volvemos otra vez a lo mismo de antes, aquí no estamos hablando con hermanitas de la caridad, aquí estamos hablando con bandidos, y el régimen de Maduro lo que hay es bandidos, y este señor está diciendo algo claro. Donde él llegue a hablar La, la familia él será encarcelada y dañada físicamente O sea que hay un dicho que dice Que el que nada debe nada teme Pero acá está el camarón que se duerme A 10 mil la libra Si el gobierno de Venezuela se entera Del alcance de la, cobra, de la colaboración No tengo ninguna duda Que habría represalias contra su esposa Y sus hijos físicas, judiciales muy poderosas Reconsidere es algo que está pidiendo a grito entero al SAP para que esto no se salga de control. De acuerdo con la información, SAP se convirtió en, el, en colaborador de la Administración para el Control de Drogas DEA en 2018 y dio a los agentes información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del régimen chavista. No olvidemos que aquí estamos hablando de miles de millones de dólares porque no es un negocio son varios negocios y si ustedes van a sacar conclusiones de la empresa criminal que tiene constituida maduro y el régimen chavista de 100 empresas que hay 99 están chuecas desafortunadamente eso es lo que ha pasado y eso es lo que hay entonces aquí hay, hay por eso digo hay cierto nerviosismo en los pasillos de miraflores porque por un lado ya les digo estos una guerra sin sentido lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia con respecto a Ucrania, eso es realmente una guerra sin fin y sin fondo, que más más que ganadores va a tener muchos perdedores y entre esos podría estar la misma Rusia. Eso no le convendría a Maduro por un lado y por otro lado que donde Allen Sapp siga hablando y siga destapando la olla junto con otros que hay por ahí, sencillamente yo creería que para el año 2022 que estamos cursando en este momento, no creería que Nicolás finalizara en el poder. Es de pensarlo. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.